Hola, yo soy Valentina y hoy les voy a hablar del cubo brujo. Primero, ¿qué es el cubo brujo? El cubo brujo es una caja térmica que sirve para terminar las cocciones de las comidas dentro de una olla. ¿Cómo construimos el prototipo? Empezamos cortando y cosiendo las paredes. Luego de confeccionar con la máquina de coser la parte de tela del cubo, pasamos a la parte del relleno. El cubo está relleno de sobres de pelusa de rosa mosqueta. Entran dos sobres en cada pared del cubo. Del lado de adentro, las paredes del cubo tienen una abertura similar a la de un almohadón, donde se colocan los sobres de relleno. Estas paredes son las que aíslan el calor de la olla para que los alimentos se terminen de cocinar. El prototipo es eficaz para cocinar varios alimentos como papas, arroz, carne, lentejas y zapallo. Las comidas fueron un rotundo éxito y se demostró que la pelusa de rosa mosqueta puede ser usada como aislante.